me es uno de los mejorcitos porque tiene muchísimos perfumes, tiendas de bolsas, de ropa, marcas padres que no ves en otros, este, en otros aeropuertos. La verdad que yo creo que de México es uno de los mejores. Acabamos de pasar el Security Line. Y luego, luego ya están aquí las tiendas. Ahí está un Duty Free de perfumes. Un Victoria's Secrets. Maletas. La tienda de Harry Davidson. Ay, güey. así ah, nuestras cosas padre Ay, la... Miren, de comida rápido, rápido, rápido. Tenemos Star Island Café sandwich wp guacamole andele dominos Johnny rockets y una drugstore store para relojes unos 5 soles kipling, kipling perdón un Starbucks convenience stores y aquí hay más tiendas relojes, y no alcanza a ver las demás. Subiendo inmediatamente sale una duty free, con los chupirules, y no voy a poder grabar, porque no traigo la GoPro, y aquí se me van a cachar grabando, ya siento los ojos de pistola, así es que voy a hacer así por encimita, aquí tipo de chupirul, y de este lado, Alcohol pero de otro tipo Alcohol para beber y alcohol para poner Está bastante la las Dutifreeze Hay cigarretes, tabaco Otra tienda Ai Un Free Aquí está la Ai Los cinco soles La Maris me va a invitar a desayunar Al Bubagum Ya me dijo Hoy en la mañana me dijo porque hoy no, hoy, no traemos, hoy no traemos pase para las salitas VIP. Body Shop. Tiendas como de artesanías. Regalitos. De collection Guess. Collection Duty Free. Desigual. Victorinox. Samsonite. Bueno, aquí tenemos relojes. Swatch. Y continúan las salas de lado? Y aquí es donde la Maris me va a traer a desayunar ahorita. Al Boba Gump. Y creo que esta es la última área de Duty Freeze. Está bastante completo los Duty Freeze. Este es el Boba Gump. Aquí tenemos un cafecito. Más comida, Johnny Rockets, California Pizza Kitchen. Allá. Carly Davidson. Y vinada cobalino, Starbucks.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 eh, California Pizza Kitchen No sé sí, si hay de dónde escoger? Mm. Se lo recomendamos Adiós. Adiós.